Joven blanco lindo, viejo negro feo. No no no no, mi papá dice que no hay que discriminar. No porque si discriminas un negro es mierda.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 Y mi papá, mi papá dice que no fume Y fuma de hierro en pipas sí, sí, sí. Y le repega Y Blancanieves sí, vive con siete hombres Y son felices para siempre Felices los cuatro No, no son, son, tres, son, cuatro, son tres más Son tres más. Porque jamás a la luna Se la ve caer Y porque el manuca de borda Si una pierda le tire Yo no sé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 Debe ser una nueva moneda porque mi mamá trabaja en una escuela y le pagan una miseria por decreto. Uh. Una miseria también como mi abuelita que es jubilada. Sí, sí. Mi papá canta en una morga, qué raro que es. ¡Hey! Se pintó ojos y boca como una mujer.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 Noche siempre sueño Los planetas conocen El cohete llegará a Marte A ah, Marte o miércoles O jueves también Na que, que ver Na que ver después de Marte viene otro planeta Na que ver después de Marte viene Júpiter Na que ver después viene Saturno Na que ver ese es el planeta de los anillos ¿Eh? Na que ver ese es Gandalf Sigamos siendo niña, preguntándonos por qué, no queremos saberlo todo.